muy importante poder trabajar de manera conjunta con los decanos de la Facultad de Ciencias de la Salud de la provincia y también tener eh, contacto con los distintos actores del sistema de salud de la provincia para tener una mirada más acabada, un, diagnóstico, un mejor diagnóstico para poder abordar eh, con mayor profundidad los temas de la comisión. Yo quiero resaltar el, el nivel que tiene esta Facultad de Ciencias de la Salud de la UNED, la importancia de formar profesionales de la salud con una mirada integral, con una mirada interdisciplinaria y por sobre todas las cosas con compromiso social. Eh, ese profesional es el que necesita nuestra sociedad ...para poder resolver los problemas que tenemos. Que queremos que otras facultades de salud del país... ...también sigan esta línea, eh, que, que bueno, que es lo que lo que necesitamos. digo Hoy no necesitamos eh, miles de médicos súper especializados... ...porque tenemos el problema de que esos médicos super especializados... ...necesitan métodos de diagnóstico y de repente en las pequeñas localidades... ...vos no tenés un tumor al lado, no quiere venir a sentarse ningún médico... ...de estos super especializados, entonces necesitamos otro tipo de médicos... Eh, también especialistas por supuesto, pero necesitamos más médicos generalistas que es lo que forma esta facultad con esta mirada integral eh, porque el problema de, de la enfermedad no es la enfermedad en sí mismo sino es el individuo y lo que lo rodea, con quien interactúa, es un todo no y, y esa me parece que es la mirada correcta, Va, yo comparto con eso. Charlamos acerca de esto, de la formación de los profesionales de la salud, charlamos del tema del financiamiento del sistema de salud eh, y el rol que ocupa la universidad pública, que la universidad pública es igualadora y nosotros tenemos que defenderla y por eso tenemos que pelear para que tenga los recursos necesarios para seguir brindando educación de calidad, porque lo público es lo único que a nosotros nos garantiza que los sectores más vulnerables puedan acceder a la educación eh, y, y y podamos tener que la educación sea realmente igualadora.